Hey, ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a este nuevo video por el canal En esta ocasión vamos a ver Este es el segundo video que hacemos de Strongfor Strongforge es el servidor este de mi Pandaria más activo del momento Ahora mismo hay 1.420 usuarios Y eso que, que por así decirlo es como decirlo así eh, Son las 5 de la mañana así que ¿Qué te puedo decir? Eh, vamos a ver, aquí estamos en la página Vamos a ver si nos la traduce ¿Vale? Nos ha traducido la página al español eh, simplemente, una vez que entramos aquí Esta es la dirección, la tenemos aquí ¿vale? Simplemente el, storm, el nombre del servidor punto, jeje, vale Sencillamente así Aquí, una vez que ya estemos aquí En esta cosa, podéis darle A cómo conectarse Y aquí te lo van a explicar vale Crea una cuenta, aquí le das crear cuenta Confirmar su correo claro Tienes que confirmar el correo de la cuenta eh, Cuando ella te pida Pon tu correo de mail, pues te va a mandar un mensaje a tu Gmail y vas a confirmar tu cuenta. Aquí, aquí tenemos lo importante: esto no, esto no lo está jugando nadie ahora mismo, ¿vale? Este es el servidor de LISKIN que está actualmente desconectado. Y aquí tenemos el servidor del momento, ¿vale? El servidor Hojas de la Niebla o algo así. Eh, aquí mismo tenemos aquí Cliente mínimo y Cliente completo y Utorrent, ¿vale? para poder descargar el cliente completo. ok eh, aquí son otros pasos ya normales, vale, de, de cambiar IP y eso. O sea, ya descargamos el cliente mínimo, el cliente completo depende de, de, de cómo puedas hacerlo y ya. Vale, a la hora de crearnos la cuenta, la cuenta, vale. Aquí tenemos, este es mi email, vale, este es mi email y normalmente ya normal, eh, aquí pones toda tu información. Vale, y una vez que ya rellenes todo esto, ya certificas que no eres un robot, que sé yo Y ya le das a crear cuenta, vale, una vez que ya tengas tu cuenta creada, pues Vale, ya nos hemos logueado con la cuenta, ya estamos aquí, ya tenemos la cuenta logueada Tenemos el juego descargado, eh, algo tan sencillo como eso, vale Y ya está, simplemente descargáis el cliente mínimo, dejáis que, que descargue lo que él tenga que descargar, qué sé yo Pongáis su recuerdo. Recuerdo de nuevo que no podéis poner el LMI. Es el nombre de usuario que habéis puesto a la hora de crearse la cuenta. Eh, ok. Y, y ya. Eh, cuando entréis, pues nada, a jugar. A jugar. Es algo tan sencillo como eso, la verdad. Vale, aquí tenemos noticias. Noticias del servidor. Vale, el servidor se llama hojas de la niebla. Aquí lo tenemos La experiencia está por tres. Un servidor bastante PVP Ni hablas de Pandaria en español vale, aquí tenéis preguntas más frecuentes pues Si tenéis alguna duda eh, Cosas así Podéis también Ahora mismo les voy a decir Si venís de, un serv de los servidores esto que les voy a decir ahora Si venís de algún servidor que esté enlazado con Stormforge o con StormFogel, pues podéis, eh, por ejemplo, mira, eh, las cuentas de Tauri o el servidor Atlantis. No, eh, no podéis jugar con con esas, con esas cuentas aquí. Vale, los servidores se seguirán operando sin ningún problema.